He aquí la isla donde el sol nace desde dentro. Vayan exploradores y vean la isla donde vivirá el rey Jotumatúa. Cuando yo hablo del sentido de las cosas de la vida, entra el cuerpo humano, entra lo que es la pesca, entra lo que es la astronomía, entra lo que es el cultivo de la tierra e incluso el trabajo de las piedras. Nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos de ese legado, de la felicidad que hubo en ese tiempo, la felicidad de cultivar. Crecimos y nos multiplicamos. Llegamos a ser más de 20.000 en Tepito J. Genua. Tuvimos reyes, crisis, progreso social, escritura y civilización. Se pescaba con manay un eh, anzuelo hecho de hueso, hueso de hueso de humano, también se hacía con, con más poro y ahí viene la palabra mangay